hola que tal amigos bienvenidos a este su canal creaciones betina en esta ocasión vamos a hacer una tarjeta grande de cumpleaños está súper fácil de hacer puedes personalizarla para la ocasión que desees y hacer felices a tus personas especiales antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video. tarjeta expandible para mamá la verdad está súper novedosa abre y cierra Está divina esta tarjeta, a mí me encantó. Amiga, te felicito, te quedó divina esta tarjeta. Paso a paso en este canal, regala siempre amor. Cuando vayas a ver este video, no olvides suscribirte a este canal. Ahora vamos con el paso a paso del video de hoy. Corta un rectángulo en cartulina amarilla de 47 centímetros por 35 centímetros y vamos a doblar en la mitad. Igual vamos a necesitar un cuadro en cartulina de 28.5 x 16 centímetros vamos a pegar dejando un centímetro acá y 2.5 en la parte superior e inferior vamos a utilizar una cartulina blanca de 5.5 centímetros que iría acá es del tamaño del ancho de la mitad y vamos a hacer como una especie de montañitas y cortamos vamos a dejar acá en este lado, vamos a utilizar una un cuadro de cartulina de 13 por 14 centímetros y bolitas de colores acá vamos a dibujar así, van a ser como yo voy dibujando, vamos a cortar acá vamos a redondear esta parte igual esta. y acá vamos a trazar una línea igual acá vamos a decorar con este marcador Doricolor. color es un marcador gráfico, vamos a hacer rosquitos, en caso de que no tenga ese marcador, lo haces con el que tengas a la mano. Acá ya pegué las bolitas, voy a pegar ahora esta primera parte. Pegamos así. Y pegamos ya esta cartulina blanca. Vamos a delinear con marcador negro, igual esta parte. ahora acá vamos a escribir feliz cumpleaños o feliz cumple vamos a hacerlo con marcadores de colores para que se vea más bonito nos quedaría así ahora vamos a utilizar otra hoja fucsia Igual de 13 centímetros por 14 centímetros, una tira naranja de 4.5 por 14 centímetros, corazones y bolitas. Esto es foamy mirellado. Vamos a hacer una línea así, una curva acá, otra acá. Y vamos a cortar. Vamos a hacer un pastelito. Vamos a redondear esta, este lado, igual este. Y vamos a pegar acá vamos a poner acá la tira colocar acá la tira encima para dibujar unas moritas para decorar el pastel volvemos a hacerlo y cortamos vamos a pegar acá para decorar vamos a pegar este corazón acá y este que me quedó tan grande lo voy a cortar un poco y lo vamos a pegar acá acá corté una bolita de amarillo fluorescente y vamos a pegar Con marcador blanco o el marcador que tengas, vamos a decorar con estrellitas. Acá lo que hice fue hacer unas bolitas con marcador verde y pegué otra bolita de fluorescente. Delineé Feliz Cumple con negro para que se vea más. Ahora vamos a hacer la última parte. Vamos a utilizar cartulina azul de 6 por 14 centímetros, morada de 2 por 13 centímetros. Y ahí les dejo las medidas de las velitas. Vamos a utilizar bolitas triangulitos, todo lo que quieran lo que como deseen decorar vamos a colocar acá la tira azul y vamos a hacer dos curvas ya las corté ahora voy a hacer otra curva acá cortamos y pegamos ahora voy a tomar la goma de eva que mide 6 por 14 centímetros. voy a darle vuelta para dibujar como una especie de nubecita digamos así esta sería la parte superior del pastelito ya teniéndolo recortado pegamos ahora con la tira morada vamos a ponerla así y vamos a dibujar otra digamos moritas las pegamos y ya decoramos con velitas con las bolitas con los triangulitos y acá en esta parte vamos a hacer punticos acá las velitas con marcador dorado vamos a hacer esta parte y las vamos a delinear con marcador negro y hacemos acá como una rayita negra con goma eva dorada Voy a dibujar una estrellita. La verdad es que voy a dibujar como cuatro estrellitas de colores. Y cortamos. Vamos a hacer acá una línea. Acá una línea blanca porque en el negro tiene que ser blanca. Ya ustedes eligen el color eh, de la cartulina negra o el color que deseen. Y vamos a pegar las estrellitas. Dorada, fucsia azul. Y dorada vamos a decorar acá esta parte exterior con punticos con puntos de colores, fucsia y recuerden escribir una frase bien bonita de cumpleaños esta frase que copié es de las tarjetas Sea. si les gusta como les digo pueden copiarla o copien algo que ustedes deseen vamos a decorar esta parte superior, hice unos globitos, utilicé una tapa de un termo y vamos a ubicarlos así corta una tirita en cartulina negra de 6 x 13 centímetros que sería para pegar acá y otra fucsia de 4 x 12 centímetros que sería para pegar en esta parte vamos a cortar sus extremos en forma de picos o de banderita y acá ya terminamos. Pueden decorar como deseen y copiar frases si desean en los globos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el tutorial del día de hoy, regálame un like, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.